Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, como podéis contemplar aquí, estamos en un aparcamiento casi vacío. Estamos en la plataforma de, de Gredos y realmente casi no hay nadie. Eh, está el río lleno de agua, lo cual es bastante bueno porque, claro, como estos días ha está lloviendo, fue bastante bastante bien. Me he cruzado con unas cabras ahí abajo, pero bueno, no lo he podido grabar. Así que nada, vamos para arriba, a la plataforma de Gredos, a la Laguna Grande, y os lo enseñamos. Estos días pues bueno, queremos ir a la Laguna Grande y también a las 5 lagunas, vamos a ver qué, qué tal se nos da. Es, ahora mismo son las 1 la y cuarto o así, hemos venido un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver si llegamos bien porque se supone que el aparcamiento cierra a las 6 o así, aunque no tengo ni idea. Vamos para arriba. Bueno, pues hoy parece que es el día perfecto para caminar, ya lo estáis viendo, completamente despejado, el sol no pega demasiado fuerte, eso sí, bueno, pues tengo que ir en manga Corta. Pero vamos, que esta es una de las rutas más sencillas, eh, probablemente la más comercial, por decirlo de alguna manera, donde puede subir cualquier persona, el aparcamiento está bastante cerca. Y nada, en dos horas eh, o así, pues llegas a, a la laguna, así que es un caminito bastante sencillo, no hace falta ir equipado eh, demasiado Porque al fin y al cabo pues, también te preparan aquí un caminito como estáis viendo, así que pues para ir con la familia La primera toma de, de rutas del de monte eh, de lagunas, la verdad es que está bastante bien Y no sé si me oiréis demasiado porque ya tenemos un poco de aire y eso siempre nos fastidia el audio así que nada mira qué bonito pues vamos para allá bueno, no me quiero entretener demasiado porque en realidad quedan más o menos hora y media de luz o así y se tarda dos horas en subir así que ya veremos si llegamos a tiempo pero la verdad es que me quería parar aquí porque, mirad aquí tenemos unas pozas agua transparente ahí lo ves agua cristalina que la verdad es que bueno para pegar un baño estaría bastante bien y bueno aquí tenemos un puentecito bastante bastante interesante bastante bonito y, y bueno al otro lado pues tenemos una piscina olímpica bastante buena para eso para quitarte los dolores de pies y todo eso ahí tanto aquí como aquí y, y está en un sitio bastante Bastante tranquilo, pero bueno, como todavía nos queda un rato para subir No me quiero detener demasiado en los detalles Y vamos a seguir para arriba Bueno, ya nos hemos elevado un poquito, pero nada Un poquito desde donde estaba el aparcamiento De ahí abajo, pues bueno Tenemos un pequeño refugio Bueno, un pequeño no, porque es un refugio para 45 personas Así que pequeño no es Y nada, seguiremos elevándonos por encima de las nubes no porque aquí no hay nubes menudo paisaje que nos toca por este lado es un día súper súper claro está bastante limpio el cielo a lo mejor un poquillo de calima ahí al fondo pero vamos que todo se ve con bastante, bastante claridad. Y no paramos de subir todo el rato por rocas. Lo malo. Pero bueno. Eh, vamos con buen ritmo, creo. Espero que no ataque ninguno de estos porque la verdad es que son bastante grandes. Mire, mire, mire. mire. Pues nada. Sinceramente lo estoy flipando un poquito, ¿vale? Bueno, primero por las vistas, porque mira qué pedazo de vistas. Pero es que justo ahí detrás, a pesar de que estoy en Maga Corta y hace solecito, pues ahí adelante, no sé si lo podéis ver, tenemos nieve. Justo, bueno, pues en los picos. No se ve muy bien por el tema del sol y la luz, pero bueno, se puede ver un poquito de, de nieve en lo que es la sombra de la montaña. Y luego, bueno, ese pedazo valle que hay ahí, impresionante, increíble. Y lo bueno de esto es que a pesar de que haya unos cuantos coches ahí aparcados, la verdad es que muy pocos para ser el sitio que es pues no me estoy encontrando gente lo cual está bastante bien porque a mí me gusta andar en la montaña sin, sin gente, así que no está, yendo, no está yendo nada mal está haciendo solecito, muy agradable el camino, el paisaje estupendo así que lo estoy, lo estoy disfrutando está un poco a contraluz pero allá a lo lejos se puede ya divisar la laguna creo que, que es esa, si no me equivoco no hay más lagunas y lo que os decía allí el tema de, de que hay un poquito de nieve por allá arriba, lo cual es bueno porque eso llena de, de agua este sitio. Es que, mirad, es que pedazo valle que tenemos aquí. Sí, señor. Si eres un pájaro, este es un buen sitio para empezar a volar, ¿vale? Porque mirad qué altura tiene. Como he dicho, pues se ve el valle perfecto. Increíble. Pues vamos a ver si conseguimos llegar a la laguna, la verdad es que está bastante cerca. Pero el problema es eso, que nos queda una hora de luz. Aunque la verdad es que el caminito ha sido súper, súper corto. Lo malo es que bueno, ha sido cuesta arriba, pero cuesta abajo va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí no me puedo resbalar, pero mirad, mirad qué paisaje. Mirad qué paisaje tan bonito. Paisaje impresionante. No sé si a la cámara se podrá escuchar Pero es una tranquilidad impresionante Buah. Bueno, tenemos que ir por este caminito, por este caminito Luego el caminito de por allí Ahí enfrente se ve Hasta la laguna No son muchos kilómetros en realidad, kilómetro y medio así será. No tengo ni idea. Estamos súper cerquita de la laguna. Ya he empezado a cruzarme con gente que ya bajaba No sé si allí quedará más gente Pero va siendo la hora límite porque queda una hora y cuarto de luz O bueno, una hora y poco Así que, como veis, bueno, está ahí el sol Así que nada, vamos a tener que apurarnos un poco En Credos es bastante típico encontrarte una cabra No se ve mucho, pero bueno, la cabra está tumbada ahí Deben estar bastante acostumbrados a las personas, así que no se asusta fácilmente y está placidamente al sol. La verdad es que hoy está haciendo un día precioso. Y además que el sitio, vamos, está increíble. Bueno, mira, mira, mira, mira qué bonitos. Mira, ahí tengo un cabrito una cabra un macho cabrío que se tiene ¿eh? y bueno, el cabrito está ahí abajo ah, ahí se ve, ¿ves? ahí mira cómo sube, ahí está no sé si irá, era... no sé si tiene cornamentas, será el macho cabrío, ¿no? no creo que sea la madre Ay, y joder es que mirad qué paisaje qué paisaje, mira, mira, mira mira, mira, y por esto le llaman la laguna grande no por otra cosa <risa> por es enorme, es enorme es enorme y bonita la verdad un circo precioso Ay, bueno, y yo lo siento por los animales que estén aquí pero tengo que partir, perturbar la tranquilidad que tienen ahora mismo que la verdad es mucha con un grito primal <risa> Vamos a ver Ya qué? Qué eco más bueno, tío Y ya te quedas a gusto, ya todo el cansancio se te va Así que nada, ya habré espantado a todas las cabras montesas que viven en este campo Así que ya nos podemos bajar me he asegurado que antes no hubiera nadie más, ¿vale? Porque ese grito es muy absurdo. Y nosotros somos. eso. Ya nos podemos bajar, se nos hará de noche dentro de nada. Y es que la verdad que ahora mismo... Bueno, tenemos que comer cuando bajemos porque todavía no hemos comido. Son las 3 y 20. Pero a pesar de ser las 3 y 20, pues... Queda... Queda poco. Pocas horas de luz. Y por lo que estoy viendo, ahí al fondo hay un buen refugio. A pesar de estar bastante cerca de... De la carretera, ahí al fondo No se verá mucho Hay una especie de refugio A ver si le quito un poquito el sol Bueno, es que no se ve nada Pero bueno, el refugio está ahí Pero no sé si habrá mucha gente Bueno, no, a lo mejor ni siquiera hay nadie Así que nada, bajamos Bajamos para abajo No vamos a bajar para arriba, ¿verdad? Y bueno este ha sido el vídeo de hoy, hasta aquí hemos llegado, el paisaje increíble, eh, me despido a contraluz, espero que me veáis un poquito, aunque con la gorra probablemente no me veáis nada, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.